Ya desde la primera vez que te quitan los zapatos ya en las demás ya es muy, mucho más fácil. de la estación de tren de Agra. Y aquí al lado está el puente. Uh -huh. Cruzamos el puente para ir allá a Masjid. A la mezquita. Paso grande. Y brinco. Paso grande. Saludos desde la mesa de la mesa en Agra. Eh, venimos de a conocerla. No es un lugar muy turístico. la están, este, arreglando. la la nosotros y otros dos turistas, los únicos que estamos aquí, causamos este, como extrañista y ya nos vinieron a saludar y todo, pero ya tenemos no que este, tomar video, pero bueno, muy amable la gente, aquí son musulmanes eh, y bueno, puedes pasar, no te cobran ni nada, solamente hay que quitarse los zapatos. Ya desde la primera vez que te quitan los zapatos, ya en las demás ya es muy. Bueno, pero la mezquita tiene como la forma de, de las otras que hemos visitado eh, y bueno, todo es de color rojo porque es la, la arena roja que se encuentra aquí en Nara eh, bueno, esa fue nuestra visita a la mezquita para llegar no está tan, tan fácil ni tampoco, como les decía, es tan turístico tienes que pasar un puente en la estación eh, pero vale mucho la pena, tiene el tiempo Eso ya es la estación La estación de Agra, Agra Fort Se cruza ese puente Por abajo está un poquito Como, como un terrenito Y medio enredado la salida Lo van a ver en el video Y llegan ustedes aquí Y la están arreglando Suponemos que esto en algún periodo En un tiempo Va a quedar más chula Saludos desde Agra Me Marís.